Cuánto las llaves que quedan para salir cuando los días se queden sin pena cuando sinceras palabras me libren de malos pasados, de pasos maldados, marca el reloj una hora insistente, momentos de largos lamentos, historias de niños que no fueron más que el desecho de vidas en pena. diente por dientes la escuela del delincuente adiós a la ley del silencio, la espera del tiempo siento que fluye lo que nunca dije, lo que me guardé para dentro, lo que ahora vomito Sueño, ríos de oro y de mierda historias de amor y de guerra camino de sangre encharcada y marcada hay vida que poco Moría. Y qué es eso que siento cuando hablo sin pelos Cuando entre los dientes me salen espejos